En este video vamos a ver cómo funciona la vista arreglo o la vista arrangement. Como pueden observar tenemos las pistas en forma horizontal. Que a diferencia con la vista session, las pistas las vemos en forma vertical. Observen que tengo un proyecto abierto, de hecho es el proyecto demo de Ableton Live que puedes cargar en la vista ayuda. Den clic en el menú superior donde dice ayuda. Ahora den clic en Vista Ayuda. A continuación, les aparecerán las lecciones de Live 9, que les recomiendo que vean. Den clic en ¿Qué novedades trae Live 9? A continuación, den clic en el enlace Live Set como se muestra en pantalla. Como pueden ver, los clips se muestran en cada pista de audio o pista MIDI de forma horizontal. Al darle clic a cualquiera de los clips podemos ver su contenido en la parte inferior. Observen cómo podemos ver la información de cada clip. Como pueden ver, como le he explicado en videos anteriores, si vemos notas MIDI estamos hablando de un clip MIDI. Pero si vemos frecuencias de audio estamos hablando de un clip de audio. También podemos ver más información del clip al darle clic al icono con forma de un triángulo que se muestra en pantalla al volverle darle clic podremos ver que la pista se colapsará si quisiéramos aumentar el tamaño de la pista solo debemos arrastrar hacia arriba o hacia abajo en la orilla de cada pista observen cómo el icono del puntero del mouse cambia de forma para indicarnos que podemos arrastrar hacia arriba y hacia abajo y podemos aumentar el tamaño de la pista ahora observen que el puntero del mouse Cambia de forma si lo posicionamos en la regla superior que nos indica los compases. Y al arrastrar hacia abajo o hacia arriba podemos hacer más zoom in o zoom out. Y si arrastramos hacia la izquierda o hacia la derecha podemos arrastrar precisamente la zona del zoom in. Esto funciona más si hacemos un zoom in. Si hacemos un out no podemos arrastrar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Esto es más que nada para ver más detalles acerca del zoom in o de la ampliación que estamos realizando por ejemplo quiero ampliar este clip de audio podemos ver mayor detalles de esta frecuencia de audio y podemos arrastrar hacia la izquierda y hacia la derecha un tip que les paso es presionar control alternativa observen la manita y podemos arrastrar de la misma manera hacia izquierda y hacia la derecha ahora vamos a hablar acerca de la barra de loop la barra de loop es esta que se encuentra en este lugar esta barra nos sirve para reproducir en un rango, en forma de loop o de bucle, una sección de la canción. Vamos a reproducir esto y para escuchar cómo funciona la barra de loop. La barra de loop solamente va a funcionar si está activada la barra de loop. Para activar la barra de loop solamente den clic sobre este icono. Eso nos indicará que la barra de loop estará activada. Y cuando se reproduzca en esta parte se va a reproducir esta sección en forma de loop o en forma de bucle. Como pueden observar. También la barra de loop nos va a servir como regla. Por ejemplo, si quisiéramos... Medir 8 compases, seleccionamos el rango y ya podemos moverlo a diferentes lugares y ver que por ejemplo del 33 al 41 son 8 compases. Otro uso que tiene la barra de loop es por ejemplo para las grabaciones, lo que es el punch in y el punch out, que eso lo vamos a ver cuando grabemos audio en su propio tutorial. Bueno amigos, en el próximo video vamos a ver un poco más detalles de esta vista.